Hola amigos, soy Martín. Hola, soy Hanna. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Entre nosotros dos eh, somos profesores del señor. Bueno, para, para empezar, Martín es de Perú, soy de Estados Unidos. Y entre nosotros dos tenemos 14 años de experiencia de ser profesores. Y probablemente te has dado cuenta que recientemente hemos hecho unos proyectos, unos videos juntos. Así y es. queremos seguir con estos proyectos. Espero que hayan disfrutado de los videos y las otras cosas, las otras cosas que hemos hecho como el club de conversación Así y el es. grupo gratuito en Facebook y tenemos planeado muchos más proyectos, pero necesitamos tu ayuda. Así es, tu ayuda. Uh -huh. Por eso estamos aquí para preguntar, para pedirte algo. Así es. Bueno, quiero presentarles el sistema de Patreon ya que algunas personas, en, ver, en verdad muchas personas, esto ya existía desde hace un tiempo pero lo hemos relanzado y este sistema de Patreon, eh, Patreon, perdón, Patreon es un sistema de contribución en el cual eh, personas como tú pueden ayudar, colaborar, apoyar a un proyecto de creadores de contenido como nosotros personas que ayudamos a otras personas en línea eh, dando clases en este caso de español y creando mucho contenido online gratuito así que eh, simplemente eso invitarte a que seas parte de la familia español real que puedas colaborar con nosotros ahora ya no solo tendrás un profesor sino dos y estamos trabajando, ¿verdad, Hanna? Sí, para, en muchos proyectos. En muchos proyectos Muchísimas para atraer más profesores. Es nuestra idea para mejorar el audio, eh, la calidad del video. Ajá. Y el sistema Patreon es muy, muy sencillo. Simplemente dale clic ahí arriba y podrás ver todo el sistema explicado. Está allí. Podrás hacer tu contribución directamente. Ajá. Puedes empezar con... Un solo, un solo dólar. Así es. Uh -huh. no oh. importa el nivel todo nos ayuda y como hemos dicho tenemos muchas ideas y muchos sí. proyectos vamos a estar trabajando muy duro el resto del año tenemos muchas cosas planeadas pero sí. por eso como martín dijo queremos mejorar la calidad de los videos, la cantidad de los videos, los temas las co colaboraciones y muchas más cosas así que sí así que puedes este, contribuir con lo que desees en verdad cada granito de arena sirve sí. y también existe un sistema de premios uh -huh. podrás ver todo esto en el, en el enlace que está arriba debajo también vamos a ponerlo y allí vas a ver los premios por segundo contribución vas a poder tener acceso a material eh, exclusivo a los grupos que vamos a ir creando, ¿verdad? Se viene mm -hmm. también el grupo de WhatsApp. Unos el, grupos privados. Privados, exacto. Mm -hmm. Vas a poder recibir también clases con nosotros directamente a través de eh, Google Hangouts o Skype. Membresía al club de conversación. Exactamente. Discuentos en, otros, en los, otros, otras cosas que vamos a lanzar. En los cursos y también las transcripciones, porque muchas personas de muchos de ustedes me piden las transcripciones, es decir, del video, cómo Toda, está... Todas las palabras. Todas las palabras que estamos exacto, diciendo. Que estamos hablando en un video en, en vivo y en directo o en una clase, en un video editado. Así que todo eso vas a tener acceso según tu contribución. Es muy fácil, no es obligatorio. Uh -huh. Puedes contribuir con lo que desees. Eh, puedes quedarte el tiempo eh, que también que te parece. Eh, y también estamos dejando eh, el método de Paypal, ¿verdad? Porque algunas personas me han escrito también que no quieren, digamos, colaborar con Español Real Utilizando el sistema Patreon y lo quieren hacer de un modo más libre ¿no? o independiente Entonces también tienes esta opción de Paypal, está arriba Es muy sencillo, creo que todos conocen Paypal También puedes colaborar con Español Real de ese modo Sí y si no puedes hacer ninguna de esas cosas, está totalmente bien. Sí. Y vamos a seguir eh, haciendo el contenido gratuito, los videos en YouTube, en Facebook, en el grupo en Facebook, en Instagram. en Instagram, todo. Vamos a seguir con todo esto. Entonces, si no puedes participar en Patreon o en eh, Paypal, todo está bien que vamos a seguir, pero para tener mejores videos, mejor, eh, mejor, mejores materiales, mejores proyectos, por eso necesitamos tu ayuda. Entonces, si no puedes, no pasa nada, vas a seguir recibiendo eh, los videos y todo y estamos muy agradecidos por eh, porque estás viendo este video, porque has visto seguramente alguna otra cosa que hemos hecho en el pasado, entonces de todos modos, muchas gracias por todo esto. Sí, sí así es. Estamos así que... muy agradecidos. Exactamente. Y estamos haciendo todo esto porque como lo mencionamos al inicio, queremos dar el gran salto. Queremos que te lleves lo mejor de aquí. El mejor material, el mejor audio, el mejor contenido, mejores programas. Estamos pensando en un programa, ¿verdad? Con Jana. Muchas L cosas. Les va a gustar. Y también traer a los mejores, ¿no? No solamente que puedas escucharme también. o escuchar a Jana, sino escuchar a otros profesores de diferentes países. Porque el español real es eso. Sí. Es poder escuchar los diferentes acentos, giros, modismos. Así que esto te va a servir y ese es... Eh, ese es forma parte del, de nuestro proyecto de poder brindarte eh, lo mejor de forma integral y de, con mucha calidad así que eh, esperamos que, que puedan apoyarnos si no es ahora no te preocupes tal vez puedes puedes hacerlo más en adelante algún momento en el futuro, algún momento en el futuro lo que sí puedes hacer para ayudarnos es darle me gusta a este video compartirlo un comentario, hacer un comentario compartir esto también es una manera de ayudarnos porque sí. mientras más le des me gusta más compartas más comentes tal vez le puedes enviar estos videos o nuestros videos a, otros, a otras personas esto también es una manera de ayudarnos así que no dudes en hacerlo que todas las formas que existen eh, para ayudarnos y para crecer, para hacer que esta familia, que esta comunidad internacional sea más grande y podamos ayudar a más personas como tú, será bienvenido. Sí. Entonces, para resumir, estamos lanzando de nuevo Patreon. Es un sistema, una plataforma de contribución y también vas a recibir premios dependiendo de cuánto Exacto. quieres contribuir desde un solo dólar. Exactamente. O si quieres hacer una contribución, contribuy. Con, ¿Cómo con, se dice? Con, contribución. Contribución. <risa> contribución. <risa> ¿Sí? Una contribución eh, única o específica. Puedes hacerlo también por PayPal. Todo está arriba. Sí. Y si nada de eso te, te parece, no te preocupes. Vamos a seguir con el contenido gratuito. Gracias. Y, Uh, sí, pero puedes ayudarnos con hacer dedos hacia arriba, hacer escribir un comentario o compartir con tus amigos. Y por todo, estamos muy agradecidos que hemos que han visto este video eh, y que por tu interés y suerte en tus estudios de español, seguramente te vamos a ver en otro video. Sí, también para concluir quiero decir que si tienes alguna duda, alguna sugerencia o no te quedó claro sí. lo que hemos dicho en este video, puedes escribirnos. Voy a dejar también el correo que es el español real arroba gmail.com allí puedes hacerme tus consultas me puedes preguntar si no entendiste algo si hay un premio que te interesa exacto, que no ves exacto, exactamente, porque hay muchas personas que nos han dicho, si sí, estamos interesados pero nos interesa este tipo de premio o me gustaría colaborar de esta manera, como hago Martín para ayudarte, o cómo hago Jana, Martín para ayudarlos y quisiera tener esto, este beneficio quisiera ver esta mejora quisiera tener este tipo de premio entonces, puedes comentar todo esto debajo. Esto nos va a ayudar también a mejorar nuestro sistema de premio y hacerlo más, eh, digamos, ajustarlo más a lo que deseas. Sí. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video de hoy. Nos vemos pronto, ¿verdad? La próxima semana. Ajá. Y buen otro... fin de semana. Sí, buen fin de semana. Chao. Chao, cuídense y gracias de antemano. Sí, gracias.